Si quieres, hablamos para empezar de cuándo fue tu primer ataque de pánico. que recuerdes? Cuando tuve los 13 años. ¿Y qué sucedió? ¿Recuerdas qué pasó ese día? Sí, como no. Estaba estudiando eh, para un examen, en este caso que es prepa, eh, lo que es la parte de, de escuela. Y yo he estudiado siempre mucho. Entonces, en la mañana me desperté muy temprano y me metí a bañar para seguir estudiando un examen. Y empecé a tener como claustrofobia en el baño. Quise levantar la, la puerta, la ventana, no pude respirar. Desperté a toda mi familia en esa época y, y sentía que me iba literalmente a morir, ¿no? Entonces, porque no podía respirar. y Ya llegó un médico y, y este, como que me estaba despidiendo casi literalmente, porque no, no me desmayé, pero sí vi como toda mi gente que estaba llorando. Y. Y después de ahí, este, el doctor creo que les dijo que, que tenía que hacerme algunos estudios y todo, pero que iba a estar bien. Y después de ahí empezamos a tener varios estudios. Me hicieron muchos de todo estilo, de todo estilo, porque, pero salía bien. Incluso yo soy de México, entonces viajaba, perdón, de Pachuca, Hidalgo, viajó, que es una provincia, viajó a la Ciudad de México a hacerme exámenes y estuvimos casi un año buscando qué era. Porque me daban y me daban y me daban. Durante esa época, esa primera crisis, me dio miedo al baño. Porque me daba en el baño y este, me generaba mucha ansiedad. Y al agua, entonces no comía, o más bien dicho, no podía ver el agua. Entonces me tapaban la comida, este, tomaba el agua con un popote. Si llovía, me regresaba a la casa, no podía caminar. Duré como tres meses encerrada, porque todo me daba miedo. Y, este, y el, el simple hecho de bañarme era así como, te tienes que bañar no puedes estar sucia, pero al mismo tiempo terminaba siempre en una crisis. Entonces, hasta que entré con un psicólogo y, y me diagnosticaron este, crisis de ansiedad, eh, en este caso con una depresión, porque ya traía una depresión por obvias razones, y de ahí empezamos ahora sí a buscar pues, diferentes tratamientos psicológicos y pues me empezaron a dar medicamentos. Llegué a usar ocho medicamentos diarios y terminado este para la depresión, para la ansiedad, para esto, para aquello. Y ya después de eso, pues tenía como frecuentemente durante todo ese año. Yo hoy tengo 40, bueno, voy a cumplir 43 el próximo miércoles, entonces son 30 años que he vivido con esto. Hay años muy buenos, hay años no tan buenos o meses o días y buscar pues diferentes tipos de terapias o diferentes tanto psicológicas este, ideas de ahí empecé a generar pues cierto tipo de eh, para no explicar a la gente como de tabús no me dicen que no podía consumir ningún estimulante entonces yo digo que soy alérgica a la taurina, capina cisteína, hasta ya me sé todo el cliché sí. Entonces, de esa fecha, eh, yo nunca he tomado alcohol, nunca he fumado, nunca he comido chocolate, ningún tipo de estimulante, porque les digo que soy alérgica, porque sé que son desencadenantes. Claro, es como un intento de no consumir nada que pueda alterar tu organismo y descontrolar Exacto. los síntomas, ¿no? Por miedo, por miedo a los síntomas. Por miedo a los síntomas, así es. Y este, empezaba a, a no salir... Eh, ya después de, empecé a salir a la escuela y todo eso, pero al no estar sola, literalmente. Y específicamente al día de hoy, aún pasando todo esto, no me puedo bañar si no hay alguien en casa. Y aunque viajo, pero en un viaje me dicen, bueno, pero si tú viajas, estás sola, sí, pero estoy en un hotel o sé que al lado. Me imagino que ahí está la, no sé, pasando las, la persona que hace la limpieza de las habitaciones, aunque no haya nadie en el hotel, pero... Ah hay alguien, ¿no? Entonces porque tú eres, que... tú eres empresaria, me decías por correo electrónico, eres empresaria sí. y entiendo que por tu trabajo viajas bastante, no sé si a otros países también. Sí, incluso he viajado a España, he viajado a Asia y es algo absurdo porque cuando estoy muy bien viajo sola. Pude viajar al, lado del, al otro lado del mundo y viajé sola. Este Estuve en Colombia un mes y estuve viviendo sola. Cuando estoy bien, hago toda una vida normal, ¿no?, por decirlo así. Con ciertos cuidados que yo misma me auto hago, como no salir, eh, lo que le digo es siempre buscar que alguien esté alrededor, o esté si oh, sí, un, un hotel en donde me llego a quedar, busco eh, gente, como que confío en esa gente, al que no me conozcan ni me hago como ilusiones, si me van a atender. O sea, hago como en mi conciencia muchas imaginaciones, en el supuesto sí, me toca una crisis, Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? Claro. Sí, eh, Entonces, es muy habitual eh, esto que estás comentando porque tu primera crisis la asociaste con el agua, porque tú en tu primera crisis, cuando tenías 13 años, es? estabas en el baño y eso te llevó a evitar cualquier cosa que tenga que ver con el, con el agua, como dices, ¿no? Incluso, a, por lo que te he entendido, incluso a, be es. a beber, ¿no? A ver el agua en un vaso. Así es. Uh -huh. e incluso este, ya con el tiempo les pedí a mis papás que modificaran en el baño. Y lo primero que yo checo es que el baño sea con ventana, que tenga una ventana grande, que tenga mucha iluminación. El baño en donde hoy vivo, eh, un arquitecto me lo arregló, lo tengo como para adulto mayor, lo tengo con, es como agarraderas, está amplio, mucha iluminación. Entonces, cuido mucho ese tipo de cosas. Lo primero que checo en donde me voy a quedar es el baño. Uh -huh. Si no está amplio, no me quedo. ¿Qué o pensamientos quedarse, tienes no, asociados con el baño? Son o sea, ¿cu que ¿Cuál es el, busco, ¿no? el, miedo Eso... que, el miedo que te, ap que que te aparece? Claustrofobia total. El, el, simplemente el escuchar la regadera es... No, o sea, yo escucho a la gente que dice, ay, qué rico baño, qué placentero, pero para mí no lo es. Lo he hecho, me ha tocado dos, tres veces y digo, ay, me bañé, qué padre pero, o busco diferentes métodos, este, regale por teléfono, por partes, lo hago de todo, ¿no? Lo sí. hago de todo. Y le digo, si he logrado a veces bañarme, como dice la gente, obviamente un sauna y todo eso, no, es algo que ni lo puedo, no, nada más pensar en un sauna, una cosa así, un jacuzzi, todo eso, no es, no, no puedo. No es pues se me, depece, si... y se Me da miedo, ¿no? Por decirlo así. Como si tu cerebro activase una alarma de estás en peligro, ¿no? Sientes eso, sientes esa, esa sensación, Así es. estás mm -hmm. en peligro porque hay agua delante, ¿no? Así ¿Es? es, incluso hago como todo una metodología previa, por ejemplo, me tomo el medicamento, me pongo a terapia, hago, no sé, el no sé qué, hago todo un proceso para meterme a bañar. Si no, y si me falta un detalle, no, no me puedo. Ya, como me faltó esto, por eso me puse más. ¿sí? Entonces, es el, el, mi trabajo más fuerte ha sido ese. Literalmente es el que me ha generado muchas cosas no comunes para la gente, ¿no? O sea, hacer todo, es un ritual, esa es la palabra. Hago todo un ritual para decir, no me va a pasar nada. No me va a pasar nada y ya me baño y cuando termino es así como que ya pasó. Y ahora sí, continúo el día, o empiece el día, y todo eso. Y si no, me he llegado a salir, y todo el día es malo, y me da otra y, me da otra, y así, ¿no? Porque he tenido momentos, hasta tres veces tengo al día, o llegué a tener. Cuando, cuando aparecen esos momentos, que acabas de comentar ahora, que te aparecen hasta tres al día, ¿qué síntomas tienes en el cuerpo? Como ya me conozco, pero también cambian yo ya dije como loco llegué a tratar como si fuera una epilepsia y buscar esa que le llaman una luz o ah, una aura entonces empezaba a identificar lo primero es la sudoración en manos entonces típico y mi cerebro se siente caliente toda esta parte toda esta parte es y mucho calor mucho calor y obviamente el, la parte ahora sí ya el hormigueo junto con la palpitación en mis brazos, piernas y paralizarme en totalidad. Cuando yo empiezo a sentir la sudoración en manos, ya empiezo eh, con la gente y todo, busco de varias técnicas, ¿no? A hacer como, y pues, como, yo mismo como acupuntura que me enseñó mi cuñada, que los brazos, que aquí, que la oreja, que el lapicero, luego andaba cargando un lápiz, eh, a masajearme, a hacerme, como que me hacen, sobre todo es en el cerebro, es como, de, de, agárrenme el cabello como si me hicieran, no sé, piojito lo que se dice en México, ¿no? Para decir, estoy aquí porque genero despersonalización, que también yo lo identifico, o sea, siento que no vivo, siento que no estoy. Uh -huh. y ¿Te, este... ¿Te aparecen además de esos síntomas físicos y psicológicos como la despersonalización? ¿Te aparece también miedo a que te dé un ataque al corazón o miedo a morirte, sí. miedo a perder el control? o a aceler... Sobre todo, el miedo al corazón, sí, pero... Incluso estudio el área de la salud, soy farmacéutica y es absurdo, ¿verdad? Pero, y aunque conozco todo ese proceso del sistema nervioso y bla, bla, bla. Sin embargo, si empieza al, al dolor, el dolor, pero como yo ya sé que es de aquí para acá, digo, no, es el corazón, yo digo, pues estás vivo ya. Y, pero más al miedo es a perder la noción de quién soy. Creo que, creo que se vuelve loca a decir una crisis de estas, no voy a saber quién soy. Creo que ese es el más miedo más grande que tengo. La parte de la muerte creo que la ha trabajado mucho, entre comillas, con todas las terapias que he tenido, pero... Digo, bueno, pues si ya se va a morir, ya no, ya no voy a tener ansiedad, ¿no? Esa es la, mi lógica propia. Pero más que nada creo que la parte de decir... Yo no sé quién soy, ¿no? Creo que es la que más tengo miedo. Comentabas antes que a lo largo de tu vida has pasado por épocas buenas y por épocas malas que algunas épocas buenas duraron bastante tiempo. Eh, ¿Con qué se relacionaban esas sí, épocas buenas? ¿Qué pasaba en tu vida para que fueran épocas buenas? ¿Y qué hacías para llevarlo mejor? Pues, como son muchos años, las épocas buenas, creo que tiene que ver... Es que una, tal vez la cuestión escolar, luego la cuestión laboral, que me metí mucho en eso, esta última, tal vez, el lograr poder meditar, hacer yoga, empezar a hacer tai chi, el darme ciertos tiempos, este pero después como que siento que todo está muy bien y me vuelvo a olvidar y es cuando vuelvo a recaer. O sea, yo sé que es un trabajo diario, soy muy ansiosa y muy metodológica, entonces tal vez no encontrar ese equilibrio. O sea, decir, a ver, o sea, yo, si yo ya sabía que no tenía que trabajar, trabajar o trabajar o desvelarme y dejé yo misma de hacerlo y llega al punto que lo caí. O, o viajar, llegué a viajar tres meses y obviamente era lógico que llegando a la casa caía. Pero porque se me olvida que, que no puedo hacerlo. O, o, o yo misma, no sé, creo que ha sido eso. Es decir, de no poder parar porque dije, ya, ya me curé, ya estoy bien. No le hago caso a mi cuerpo, me está dando señales, pero no le hago caso porque dije, no, ya, ya la hice. Y creo que es esa parte que recaigo. Uh -huh. Muy bien. Eh, mucha gente que tiene esos síntomas suele tener algún tipo de amuletos o llevar siempre las pastillas encima o una botellita o Lle suelen llevar algo que les hace como sentirse bien por tenerlo uh -huh. cerca. En tu caso comentabas ahora que necesitabas tener gente cerca, pero además de tener gente cerca, ¿tienes algún tipo de, de amuletos o algún tipo de objetos o pastillas que dices, esto todo. me hace sentirme mejor? De todo. O sea, yo llegué a tener, cargaba tres maletas. O sea, mi maleta de trabajo en la escuela, mi bolsa y mi maleta de kit de, de emergencia. Maleta así, o sea, grande, de que llevaba que el libro, que el amuleto, que las ocho medicamentos, que el peluche, que el lápiz con el que me iba a picar, que el globo, la nieve, todo, o sea, llevaba maletas grandes, era mi tercera maleta, que no me podía faltar nada, que la manzana, lo que fuera, o sea, en ese momento, que en mi caso son católicos, el rosario, todo, todo, todo. Y ahorita ya está más chiquito, sí. o sea, ya es más compacto. En esta época, que, este, que es el medicamento, la armaterapia, el traer cosas o, o incluso el bañármelo. Tengo que tenerlo, obviamente se oxidan, se echan, se hacen feos, pero necesito tener algo colgado. Entonces, dependiendo la época o lo que la gente me va diciendo o que yo de ahí me agarré, es el que uso. O la canción, puede ser hasta incluso una canción que si yo no salgo y esa canción no la escucho en el día, uh -huh. o sea, no... Sí. No, la, no, no puedo procesar, sí, agarro de todo tipo de de, este, de ritos cosas, uh -huh. libros no sé o sea que has tendido también has tendido a obsesionarte por cosas como necesidad de que suceda algo, sí. como escuchar alguna canción por ejemplo ¿no? que has ido asociando me imagino a si esto no pasa me voy a encontrar mal y si esto sí que pasa me voy a encontrar bien ¿Es algo así? Uh -huh. Así es. ¿Y qué tipo de rituales has llegado a hacer o de obsesiones has llegado a tener? Que tiene que ver mucho con el día. Como lo comentaba, es el rezar, el de meditar, el de hacer yoga, el de este que me llevo unas dos horas para empezar el día. Por si alguna razón no lo hago o me despierto más tarde o tengo una reunión más temprano, no me deja. Y ahí estoy pensando y pensando, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué este, no comí esto? ¿Por qué no me tomé el té que debía de haber tomado? ¿Por qué se me olvidó la pastilla? Y dije, ah, no, pues no pasó nada. Qué bueno que ya lo superé ya lo suelto. Pero si me dio, dije, fue por eso. Entonces, este, esa es la parte que a veces me pierdo de muchas cosas. También es una realidad. Muy bien. por hacer todo ese proceso. Uh -huh. Me hablas un poco de cómo ha sido tu educación, sobre todo la que, la que proviene de tus padres cuando tú eras niña y adolescente. ¿Qué tipo de educación te daban? ¿Cómo te trataban? ¿Cómo te hacían sentir? Pues somos una familia de... Eh, cuatro, bueno, somos cuatro hermanos. Bueno, tres hermanos y su servidor, y mis papás. Es una familia unida. Este, nos apoyamos mucho. En el caso mío, pues es algo que sé que ha sido un poco difícil para ellos. Si hoy estoy bien o estoy mal, me ven bien, de repente me ven mal. Incluso puede ser que el primer año fue difícil. Y hoy que tengo un hijo, pues también es difícil a veces. El tratar de ser o estar bien, el que no acepto que sea parte de mi vida, que a pesar de 30 años, yo espero que el resto que viva ya no lo tenga, porque cuando estoy bien, es muy plena mi vida, ¿no? Así es. Entonces, ¿me han apoyado en todo? La verdad es que eso sí. No tengo queja al respecto, y no nada más con la familia, sino con los amigos, a los que después de mucho tiempo de tratarlos y me identifico con ellos, les explico mi realidad, y eso creo que me da mucho me da mucho el apoyo familiar y los que son mis amigos y que me entienden en esta última que tuve hace un mes y medio dos más que casi pues prácticamente estuve el mes encerrada porque me llegó a dar cuatro o tres diarios casi 15 días sin parar y el verso apoyo de ellos bueno, espera, como sigue avanzando? Y obviamente por la parte laboral, porque es chistoso, porque soy empresaria y a mi cargo tengo gente, ¿no? Y es difícil que alguien que dirija gente tenga estos momentos. Claro. Uh -huh. Y esa era la parte de decir, incluso hacerlo público, que también es, es un tabú que yo quería romper porque tal vez mucha gente no me identifique de esa forma, me identifican de otra forma empresarialmente y soy una persona ruda en los negocios y sobre todo siendo mujer porque en el mundo empresarial somos muy pocas mujeres y eso también es otra realidad. Y entonces hablar de esto es como, mira, un poquito menos hacia atrás, ¿no? Pero creo que no, el hablarlo es hacerme más fuerte y a pesar de eso podemos ser empresarios en mi caso ¿no? y poder viajar. Claro, por supuesto. Sí. Has comentado ahora que mm -hmm. se lo has comentado a, a la gente de tu alrededor, tus amistades lo saben y las ves incluso como un apoyo en tu problema. ¿Hasta qué punto te, te resultó difícil el, el que te entiendan, el comunicarte, que te escuchen y que te entiendan? Creo que lo que más es el miedo de que ellos qué van a hacer cuando les toca. Creo que esa es la parte. Y a la gente que ya sabe qué actuar, pero es chistoso, pero es como una novatada para ellos. Se los explico y digo, mira, ya los conozco, convivo, me pasa esto. Es probable, pero simplemente no. Y la primera vez es un susto para ellos, me queda claro. ¿Qué instrucciones Entonces, les das de manera concreta de qué cosas tienen que hacer? Lo práctico es que me hablen, que me hablen de lo que sea. Para que me si paso entiendo. la mosca, para que mi mente se safe de ese contexto y me saque de, de, de que estoy preocupada del corazón o que me voy a morir porque sé que no va a pasar eso. Pero aún así, pues mientras que estoy, no puedo. Entonces necesito que me saquen de eso. Me empiezan a platicar de lo que se les ocurrió. Después de ahí, obviamente, les digo, ayúdenme a tomar mi medicamento. Ya me ayudan a tomar el medicamento. O, como les dice mucho, es el cabello. En mi caso, a eso porque como mi cerebro lo siento caliente, caliente y estoy, entonces necesito eso. Y ya, este, posteriormente, sí les pido que me den algo con azúcar porque sé que caigo, o sea, mi mi ansiedad pues obviamente luego disminuye mi energía y ya les pido, ahora que hasta ya todo el mundo sabe, que yo tengo que, me tienen que dar una nieve de fresa, porque soy alérgica al chocolate, para aumentar <risa> este... Claro. Sí. Y el, la nieve me enfría, la sudoración y todo esto, y la fresa pues para, bueno, para que me suba. Pues creo que ya todo el mundo ya, ya más o menos me ubica esa parte. Y ya después de ella dependiendo pues en donde esté, ya me, ya me hacen caminar me incluso más. Este, la gente que hoy vive conmigo me la una de una de las más fuertes que tuve hace poco, pues me sacan caminando a la calle a las 3 o 4 de la mañana para para para caminar, descansar, que el pasto, que abras el árbol, ¿no? Ese tipo de me empiezan a sobar. Ya yo ya cuando ya se me relaja, pues ya obviamente normalmente duermo, porque pues sí, o sea, emocionalmente ya después de ahí me recupero y trato de seguir el día, dependiendo ¿no? de la situación donde me haya tocado. Uh -huh. Muy bien. Sí que estás notando entonces mucho apoyo por parte de tus amistades, ¿no? por lo que veo, sí que las notas cerca, notas que se comprometen por, por ayudarte. ¿Has ido uh -huh. conociendo a alguna otra persona en tu vida que tenga unos síntomas parecidos a los que, que tú tienes y te haya hablado de cómo era su vida? Personalmente no. Incluso fue ahorita con ustedes, a través de los audios, eh, e incluso llegué a entrar a grupos como de Neuróticos Anónimos, de Ansiedad, o sea, otro tipo de grupos, porque no no hay así como algo. Me habían diagnosticado también TLP, Límite, pero no. Entonces, este, ¿no? Ha sido por YouTube y, y grupos y de repente Quiero entrar a en un grupo de Face, pero me da miedo porque no sé si, o sea, si están dirigidos profesionalmente, porque a veces yo sé que eh, luego a veces no te ayudan si no hay alguien que te, pues, alguien profesionista que nos, nos sepa guiar, nos sepa pues, conducir. conducir. entonces este, ¿no? O sea, sí conozco gente que, le, que, que tienen ansiedad y eso, pero, o sea, que yo ya estoy muy grave, ¿verdad? Pero o por tanto tiempo, pero apenas ahorita con ustedes de lo sí. que estoy escuchando. Muy bien, fenomenal. Eh, háblame de qué cosas has ido venciendo a lo largo de los años, que a lo mejor yo me imagino que había cosas en un pasado que tú evitabas para no encontrarte mal, y que a fuerza de enfrentarte a ellas, de, de decirte a ti misma, esto no va a poder conmigo, eh, seguramente hayas ido logrando hacer cosas que ahora no te afectan en, abs en absoluto, pero en un pasado sí que te afectaban. ¿Recuerdas alguna situación así que hayas conseguido sí, manejar muy bien? Precisamente el yoga y la meditación y eso. Porque simplemente, antes que me decían, es que respira, simplemente respira me daba ansiedad porque en mi corazón empieza pum, pum, ¿no? Entonces dije, o oh, es el sentirme, me generaba ansiedad. Y llegó un punto y dije, no. O sea, si me están diciendo que un ejercicio es la respiración, tengo que controlarme con la respiración y tengo que mentalizarme con la respiración. Entonces, eso creo que fue para mí un gran paso. Un gran paso así el poder. A tus sensaciones internas, imagino. Exacto, ¿no? así es. Hay, yo he tenido muchos pacientes a lo largo de estos casi 20 años de, de trabajo en consulta de psicología que me decían que no se atrevían ni siquiera a subir escaleras, que iban siempre por el ascensor y si tenían que subir una escalera lo hacían muy despacio porque uh -huh. tenían un pánico tremendo de notar el corazón fuerte, aunque ellos sabían que el corazón fuerte era porque estaban subiendo las escaleras. ¿no? Así es. En tu caso también has tenido entonces miedo incluso a la respiración, ¿no? a, a notar que estabas respirando, ¿es así? Así es, ¿A que sé que estoy respirando, o eso de respiración profunda, porque pues es, o sea, eso me generaba. Eh, eso creo, lo comentaba el, el viajar sobre un avión sola, eso creo que me ha ayudado mucho, que la gente, incluso veo que él tiene miedo, a mí no, a mí al contrario. El viajar, me disfruto mucho el viajar. Cuando estoy bien, obviamente cuando no estoy bien, ahorita por ejemplo salir a la esquina de la casa, no salgo si no va a alguien. Dependiendo la situación en la que me encuentro, obviamente. Y creo que otro es el disminuir el medicamento de llegar a 8, llegar a a hoy nada más a uno, que bueno, ya para mí es mucha ventaja, obviamente en ese respecto, que aumento la dosis y la bajo, hoy la quiero volver a bajar porque la tuve que volver a subir y que al fin de cuentas tomaba dos gotas, que sé que químicamente ya no es nada, pero era nada más como ese, ese, ese. Y, y algo es hablar como ahorita, creo que es eso lo más fuerte porque sobre todo lo que es la parte como joven, hablar de estos temas es otro tema, ¿no? Entonces hoy hablarlo, hablarlo con mi hijo él incluso que me llega a ver y decirle, va a pasar ¿no? Uh -huh. Creo que eso es ¿Cómo, ¿Cómo se toma ¿Cómo tu hijo parte? este tipo de síntomas que, que tienes? ¿Cómo, ¿Cómo lo vive él? Bueno, mi hijo ya, tiene, va a tener, ya va para 20 años o sea, no es un niño, en ese sentido pero... Obviamente de chico yo me escondía, porque no quería como traumatizarlo. Y un psicólogo me dijo, no, tiene que saber que una mamá, una mujer como tú, cualquier persona que tenga estos síntomas, es humana. Y que tú tienes este problema, y que no es que tampoco tenga que estar asustado por lo que te está pasando, pero sí explicarle que lo que, lo que te pasa y no te tienes por qué esconder. Y decirle, va a pasar, te vas a traer. Mira Miguel, me está pasando esto. Déjame que se me pase todo esto y luego o oh, permitirme, déjame acostarme, hoy quiero estar encerrada. Eso creo que ha sido y el entenderlo de él, ¿no? Y lo veo tranquilo hasta, o sea, en su forma él no vive conmigo. Ahorita bueno, sí por la cuarentena pero el simple hecho de que él ya vive en otra ciudad también es eso, bueno, ¿no? Y que sabe que yo estoy bien y que él está bien. Uh -huh. Así es. Y te hizo bien el comentárselo a él, que supiera la realidad de sí. su madre. Así es, creo que es eso. así es uh -huh. Muy bien, fenomenal. Si te, si te parece, Magdalena, para ir terminando, podemos a pensar en... en te, te va a escuchar bastante gente, tu testimonio, y, y lo van a agradecer también. Entonces me gustaría preguntarte qué consejo le darías a esa gente que está pasando por síntomas como los que has venido pasando tú, en función de lo que tú has aprendido a lo largo de todos estos años y de tus épocas buenas y tus épocas malas. Si tuvieras que quedarte con algún consejo para esa gente en función de tu experiencia, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? En este caso era la parte de hablarlo. Vuelvo a comentarlo, no tener miedo a lo que diga la gente de nosotros, o en el caso mío, creo que era mucho eso miedo. El platicarlo aquí me ha, a decir, ok, sí estoy mal hoy, mañana no y espero que ya no. Y si voy a estar, no estoy sola. Y eso no me hace menos. Que sí. Si, Puedo tener muchas muletillas, muchos rituales, muchas formas. Tal vez no disfrute ciertas cosas como la demás gente disfruta algunas. Pero cuando estoy bien puedo hacer muchas cosas. Y cada vez que termino o paso una época como estas termino más empoderada. Y me atrevo a hacer más cosas incluso que, la, que normalmente la gente no hace. Incluso en mi caso, porque ese miedo pues ya lo vivo al día, hasta cierta forma. Y sobre todo el trabajar, y eso es la realidad, porque sé que el miedo más fuerte es el miedo a la muerte, pero más nada que nada el sufrimiento a la muerte, no tanto como la muerte. Y hoy yo la muerte la veo de otra forma. Y eso me ha, ha entendido a, a entender más, incluso espiritualmente acercarme más y buscar nuevas formas como esto y decir que a pesar de todo eso puedo hacer muchas cosas y creo que la gente puede hacerlo yo he leído los mensajes sobre todo el de los hijos que comentaban las preocupaciones como padres que tenemos la vez es que somos seres humanos o sea yo tengo crisis de angustia y sí de pánico pero otra gente es diabética otro tiene cáncer o otro tiene covid y el mío es igual. Pero esa es la parte y, y el que exista gente como los que he escuchado, y en este caso el mío. Y conocerlos en persona o ahorita por redes sociales, o tener un grupo en donde nos apoyemos cuando estemos en esos momentos más difíciles, también sería muy bueno. Y obviamente, tener a ah, eso sí es la parte de terapia, porque... Y nunca soltarlo porque sé que es parte de uno mismo, ¿no? Uh -huh. En tu caso, ¿te ha ido bien la terapia, Magdalena, para ir avanzando y, y mejorando? Sí, sí, o sea, vuelvo a repetirlo, tener cuatro o tres a un día no es cualquier cosa, pero cuando salgo de eso, puede hacer muchas. Entonces, para mí es importante que, que la gente como ustedes se especialicen en estos temas y que no nos, y que es una enfermedad. Que hoy se queja mucho. Hablan de otras, pero creo que las, las psicológicas siempre van a estar presentes y hoy se agudizan en estas circunstancias, ¿no? Sí. Y a veces los miedos, por ejemplo, yo mi crisis la tuve en febrero. Hoy estoy tranquila cuando yo veo que la mayor está en crisis y cuando hoy hasta doy consejos para que estén tranquilos, porque yo ya lo viví. Entonces ahorita... Un encierro sí me da... O sea, no, yo no puedo estar mucho tiempo encerrada. Eso también es una realidad. No puedo estar mucho tiempo, pero... Porque necesito aire, necesito que haya aire, necesito... Pero al fin de cuentas eso me da para hacer muchas cosas. Y una, es, por ejemplo, es hablar de este tema. Claro. Bueno. Uh -huh. Muy bien, Magdalena. Pues te agradezco de verdad y de corazón tu testimonio. Me ha gustado muchísimo cómo lo has transmitido, con, con unas emociones allá a flor de piel, como se te ha observado, siendo pues, muy clara en tus explicaciones. Se te ha entendido fenomenal, lo has transmitido muy, muy bien. Y estoy convencidísimo de que tu testimonio le va a ayudar a muchísima gente que está pasando por un problema similar al tuyo para entender, en primer lugar, que no están solos, que es un grupo de gente muy amplio, es una de las de las enfermedades o de los problemas psicológicos más frecuentes, el tener ansiedad con ataques de pánico. De hecho, es tan frecuente que yo, yo empecé a trabajar en el año 2001 y hasta el año 2007 era tan frecuente los ataques de pánico que, que viniesen a consulta que cada vez que sonaba el teléfono de la consulta entendía que era alguien que iba a pedir cita, mi pensamiento uh -huh. era otra persona con ataque de pánico y contestaba el teléfono y efectivamente era otra persona con ataques de pánico que, que pedían cita para consulta de, para que para que veas la, la frecuencia tan alta a partir del 2008 2009 empezó a haber un aumento muy grande en las terapias de pareja y es cierto que una de las cosas más importantes que he tenido atendiendo son terapias de pareja fobias también llegaban muchísimo pero eso hay, y depresión, sobre todo muchísimas uh -huh. personas con una depresión severa. Pero desde luego la ansiedad es de los problemas psicológicos más, más frecuentes y tu testimonio le va a ayudar mucho a, a la gente a sentirse comprendidos, que es un factor importante, y, y apoyados. Muchísimas gracias, Magdalena. Muchas gracias.